Todos. Ahora una banda, banda, banda, beso en la frente. ¿Eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! <risa> <risa> <risa> ¡A revisarlos! ¡Bú, bú! ¡Ahora no lloran! Ayudarnos, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Moteadas sentadas en un tronco comen insectos deliciosos. Yom, chom! Un asalto al agua donde está fresco y Ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Yo yum, yum Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes